borrar los chupetones en el cuello de manera inmediata y sencilla. Si no sabes cómo quitarte los chupetones, aquí tienes los mejores tips y remedios para hacerlos desaparecer de manera eficaz y en tiempo récord. Hola, ¿qué tal? Te saluda vida y estilo saludable. El día de hoy vas a descubrir los mejores tips para quitar chupetones. Empecemos ya. ¿Cómo se eliminan los chupetones? Los chupetones tienen la posibilidad de desaparecer por sí solos, pero hay maneras de hacerlos desaparecer velozmente. Al cabo de unas semanas, se irán atenuando hasta desaparecer. No obstante, como los chupetones son más frecuentes en el cuello y es una región bastante visible, muchas personas desean apurar el proceso. No es simple preguntar a alguien cómo borrar los chupetones. Pero no te preocupes, aquí tienes ciertos tips y remedios eficaces para deshacerte de ellos. Número 1. Masajes. Masajear el chupetón acelerará el proceso de curación. Puedes realizarlo con dos dedos y un poco de aceite de almendras dulces o de bebé. Aplica una ligera presión y al mismo tiempo realiza un desplazamiento circular en una sola dirección. Al cabo de unos minutos, cambia la dirección del masaje. Verás cómo la sangre congestionada se desvanece y pierde gradualmente su color. Puedes realizarlo algunas veces durante el día. Número 2. Alcohol. Este producto ayuda a deshacerse de los chupetones en el cuello. No obstante, para que sea más eficaz, debería aplicarse tan rápido como aparezca la lesión. Humedece un algodón con alcohol y masajea el chupetón en círculos en una dirección a lo largo de varios minutos. Luego, masajéalo en la otra dirección y se desvanecerá hasta que sea casi imperceptible. Número 3. Hielo. Otro consejo eficaz para remover los chupetones es el hielo. La aplicación provoca que los vasos sanguíneos se contraigan, lo cual detiene la hemorragia. Por consiguiente, el hielo ayuda a que el chupetón desaparezca con mayor velocidad. Para eludir las molestias y el ardor, envuelve los cubitos de hielo en un pedazo de tela suave antes de colocarlos en la zona afectada. Número 4. Té de menta. Otro consejo para borrar los chupetones es usar una bolsa de té de menta. Este remedio se realiza colocando la bolsa de té en agua caliente y después colocarla sobre el chupetón, cuidando de no quemarse. Una vez que se haya enfriado, sitúa la bolsa de té húmeda en el congelador para que se enfríe. De esta manera, puedes alternar la presión caliente y la fría sobre el chupetón para promover la circulación de sangre. No olvides que el té Deberá ser de menta para minimizar la hinchazón y promover la circulación de la sangre. Número 5. Ejercer calor. El calor ayuda a que el chupetón del cuello desaparezca debido a que promueve la circulación de la sangre. Es bastante simple empapar una porción de gasa en agua caliente y colocarlo sobre el chupetón, aplicando una suave presión para minimizar la marca cutánea. Puedes repetirlo numerosas veces a lo largo del día hasta que el chupetón desaparezca. Número 6. Cepillo y pasta de dientes. Masajear con pasta dental y un cepillo de dientes ayuda a deshacerse de los chupetones en el cuello. Por un lado, las suaves cerdas del cepillo de dientes masajean el sector afectado, promoviendo la circulación de la sangre y absorbiendo los coágulos para que logre fluir nueva sangre. Además. Si se usa un dentífrico de menta provoca que los vasos sanguíneos se dilaten debido a que son estimulados por la acción del mentol. Esto estimula la circulación de sangre y provoca que el chupetón desaparezca más inmediatamente. Número 7. Vitamina K. Otro remedio para deshacerse de los chupetones es la vitamina K, que propicia la coagulación de la sangre. Por esto, es adecuado consumir alimentos ricos en esta vitamina como el brócoli, las espinacas, las acelgas, el perejil o la lechuga. De esta forma, los coágulos se absorberán y el chupetón desaparecerá más inmediatamente. Número 8. Árnica. La pomada de árnica pertenece a los trucos más eficaces para hacer desaparecer los chupetones. Realmente se usa para aliviar los hematomas, sin embargo, un chupetón es muy semejante a un moretón, por lo que el árnica hace maravillas. Aplica la pomada masajeando delicadamente con los dedos para que el chupetón desaparezca inmediatamente. Número 9. Crema para las hemorroides. Aunque suene extraño, las cremas antihemorroidales son otro remedio perfecto para los chupetones, debido a que aceleran su desaparición. Estas cremas poseen un resultado antiinflamatorio. Basta con utilizarlas en la zona afectada y masajear delicadamente para remover la lesión. ¿Cómo cubrir los chupetones? Si los procedimientos anteriores no funcionan ya que tu piel es sensible o tu pareja fue en especial apasionada, hay maneras de esconder los chupetones si es que debes salir a la calle o ir a tu trabajo. Si el chupetón es poco visible y está en un espacio donde tus conocidos no acostumbran observar, por ejemplo, detrás del cuello, alrededor de la nuca o detrás de la oreja, y no sueles ir maquillada, lo mejor es no ocultarlo sino desviar su atención y como un óptimo mago, ofrecerles otra cosa en la que fijarse. En ocasiones, una camiseta divertida, un bello escote o unos pantalones que enseñen y realcen tu trasero. Seas hombre o mujer, tienen la posibilidad de llamar tanto la atención que podrías llevar una máscara de Hall y las personas de tu alrededor ni se percatarían. Sin embargo, en ocasiones se debe ser más veloz. Por lo que aquí tienes varios tips referente a cómo puedes disimular los chupetones. Número 1. Cuello elevado o bufanda. En la medida que aún no sea verano, puedes llevar una bufanda, un pañuelo o un jersey de cuello elevado. Esto tampoco va a hacer que los chupetones desaparezcan de tu cuello, pero por lo menos tendrás la posibilidad de ocultarlos una vez que estés en el trabajo. Además hay prendas de cuello elevado y camisas de manga cortas si las temperaturas son altas. Número 2. Maquillaje. Si has probado todos los remedios anteriores para remover un chupetón sin éxito y tienes que acudir a tu trabajo y el chupetón sigue sin desaparecer, la manera más eficaz de esconder los chupetones en el cuello es utilizar maquillaje. Esto no acelerará el proceso de curación, pero es una manera instantánea de ocultarlos. Sencillamente usa un maquillaje que se adapte a tu tono de piel en esta región. Mantén la naturalidad para no llamar bastante la atención. Aplica una capa fina y